Una opción I'm yeah. yeah. Que ves, tenga que tener. Siempre haga un sentido, y puede ser que no entiendas más.